Buen día, hermanos. Eh, soy la hermana Laura Granada de la Iglesia Manmín Colombia. En el día de hoy quiero compartir con ustedes mi testimonio. En la última semana de diciembre, eh, a principio de la semana, estuve en contacto con eh, algunas personas que anteriormente estuvieron en contacto con personas que dieron posteriormente positivo a... Eh, coronavirus. Eh, yo cuando me enteré pues, de ello, llamé al pastor inmediatamente y le pedí que orara por mí para que fuera protegida, a pesar de que había estado eh, compartiendo con ellos. El jueves por la noche ya me acosté con, con malestar. El día viernes efectivamente me levanté ya con síntomas de gripa más fuertes. Eh, en la noche... Tuve una fiebre bajita, así que el día sábado ya amanecí con todos los síntomas encima. Eh, desde la mañana tuve eh, fiebre, una fiebre nunca fue alta, fue siempre una fiebre constante, pero, pero bajita. O sea, eh, me ardían los ojos y me lloroseaban cuando dormía de, de la fiebre. En la mañana mis papás para cuidarme la gripa compraron algunas aromáticas, y um, mi mamá me dio una plántica en la mano y me dijo, huele, que eso te quita la congestión nasal, te destapa un poco las vías respiratorias. Entonces yo olí y le dije, ¿qué es? Y me dijo, no, no siento el olor. Y yo, no siento el olor. Y me dijo, es eucalipto. El eucalipto, pues, la mayoría de, deben saber que huele a, a, aquí, a metros. <risa> eh, no, yo no sentía el olor absolutamente cero y en, eh, cuando comía sentía si era un caldo cosas de sal sentía el sabor a sal y, y el agua y ya nada más y lo mismo para las bebidas sentía el sabor a, a dulce y, y agua y ya eh, no me preocupé llamé al pastor David nuevamente el pastor David oro por mí eh, ya eh, orando directamente eh, por este virus y eh, bueno así duré todo, todo el día, en la noche el pastor nuevamente después de la oración me, me, me preguntó que cómo seguía yo le dije que, que sentía que había bajado un poco la fiebre pero que igual me sentía igual, entonces él me recomendó examinar eh, las cosas por las cuales debía arrepentirme eh, yo durante la oración y también durante la predica de las diez y media, eh, pensaba en lo que la pastora explicaba y bueno, acerca de mi año 2020, eh, le agradecí a Dios Padre por estar enferma, eh, porque me daba la oportunidad de, de, de ser consciente de, de mi vida espiritual, de pensar mejor y de, de tomar eh, ciertas determinaciones para llevar un año 2021 eh, espiritual ante los ojos de Dios y a pesar de que me sentía enferma aún, me sentía agradecida el pastor finalmente oró, eh, dormí, pude dormir bien y para el día domingo eh, ya estaba un 90% bien ya no me dolía nada, ya no tenía fiebre Solo tenía una congestión nasal y algo de, de tos, pero, o sea, fue literalmente una sanidad de la noche a la mañana. Y bueno, eh, pues este es mi testimonio. Eh, tal vez para algunos hermanos eh, o para algunas personas puedan decir: Ah, sí, es uno, es solamente una gripa y ya. Pero no, aunque hubiera sido una gripa normal, eh, una gripa dura tres días, cinco días. Eh, sin embargo, pues eh, no me hice la prueba, pero pienso que pude haber tenido eh, este virus del COVID. Eh, y aún así Dios Padre me protegió, me guardó, eh, porque además de que no sentía olor, no sentía sabor, me dolieron los pulmones. Eh, y bueno, pues todo esto me hace pensar que sí estuve enferma de ello y que Dios Padre eh, es bueno, misericordioso, fiel, que, que nos guarda, nos protege, nos cuida y alivia eh, nuestra enfermedad eh, simplemente por ser ovejas de mi pastor principal, por ser ovejas manmín. Eh, le doy toda la gloria a Dios. Muchas gracias a nuestro Pastor David, que siempre nos cuida y ora por nosotros con ese amor paternal. Y este es mi testimonio. Vamos juntos a la Nueva Jerusalén. Bendiciones.